Muy bien, estamos de retorno. 720 -50 222 es el número que sale en pantalla. Algo usted se puede comunicar con nosotros. Son las 20 horas con 20 minutos. Eh, nos preguntamos qué significa. Eh, ¿Cómo eh, se desarrolla un proceso de auditoría? Si bien conocíamos los términos y nos decían la forma en la que se va a explicar a partir de la jornada electoral y, y post -elecciones, eh, ¿cuántas veces se han hecho auditorías en los países? Eh, ¿Cómo eh, se han llevado adelante estos procesos? Eh, ¿Esta es la salida ante las denuncias de un fraude electoral? ante las eh, movilizaciones que tenemos precisamente por aquello que se ha mencionado, ante la no confianza, si lo decimos de esta manera, al eh, Tribunal Supremo Electoral y por ello se tienen movilizaciones. ¿Cuál es el contexto? Está con nosotros Wilfredo Obando, usted recuerda, es presidente de la Corte Nacional Electoral, eh, desde Cochabamba. Yo quiero agradecerle, doctor Obando, por estos minutos. Y en términos simples, en términos sencillos, vamos a estar Vamos a atravesar por un proceso el día de mañana, doctor, porque arranca mañana la Auditoría Internacional, pero ¿qué significa en términos simples? ¿Cuál es la legalidad y más aún si hablamos de un proceso vinculante, como se ha mencionado a través de este acuerdo entre la OEA y el Estado boliviano? ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, eh, Gabriela. Un saludo a su canal y a todos los televidentes en este momento. A ver, eh, ya lo mencionaba Gabriela, evidentemente... Eh, la auditoría que va a realizar la OEA, este último proceso electoral, no es la única, no es la primera y tampoco creo que sea la última. A ver, ya se ha tenido experiencias. A ver, ¿por qué la OEA está realizando este, este trabajo de auditoría, este proceso electoral? Primero porque, a ver, la OEA es el garante de la democracia en todos los países de la región. O sea, por eso digo, no es la primera vez. Entonces, en este caso, los estados pueden acudir a la, a la OEA cuando sea necesario. En este caso, creo que hay un conflicto bastante serio, diríamos, en el país, ¿no? Que no hay algunos que reconocen el resultado, de otros que no lo reconocen, otros que van cambiando de criterio, inclusive de un día para otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, especialmente para estos casos, ya se ha establecido, ya hay jurisprudencia antecedente en la OEA, que la OEA hace este trabajo de... Eh, auditoría, pero no, no de manera unilateral, no es que OEA interviene directamente y decide este de, de, de trabajo, sino que es previo acuerdo, es un acuerdo que ha suscrito el Estado boliviano eh, con la OEA en este caso las partes son el Estado boliviano y la OEA, he escuchado algunos comentarios de que las partes serían acá, la, los partidos políticos los candidatos, la población o quienes están ...realizando algún movimiento, algún reclamo, digamos... ...no, en este caso, en este acuerdo, hay dos partes... ...es la OEA y, y el Estado Boliviano... ...obviamente, eh, en representación del Estado Boliviano... ...intervienen en este acuerdo el presidente... ...porque es el representante del Estado Boliviano... ...en el contexto internacional... ...y el ministro de Relaciones Exteriores... ...entonces, este acuerdo que se ha formalizado, se ha suscrito... ...es más, y a mañana se lleva adelante... El primer día del trabajo de la auditoría es un acuerdo legal, es un acuerdo formal. Reitero una vez más que no es la primera y no va a ser seguramente la última para que realice este trabajo de la OEA en los países de la región. Hay que tomar en cuenta esto, esto último que me decía, si me permite, doctor, no es la primera vez que se realizan, se, se realizan, se, se, eh, se llevan adelante este tipo de, de procesos y, y en términos en términos legales o en términos de, de confianza, eh, ¿qué significa, yo le decía, eh, para los Estados? Porque lo hace un organismo, en este caso internacional, la Organización de Estados Americanos, expertos de la Organización de Estados Americanos. Eh, ¿Cuál es la relevancia de aquello, doctor? Obviamente, no. Hasta yo creo que por lógica elemental, lógica básica, cuando hay diferencias entre, entre los partidos políticos, o diferencias muy marcadas, etcétera, por lógica quien debe intervenir no es no, otro partido político quien realice la, eh, este trabajo de la auditoría, sino es una eh, el llamado es una entidad, una institución internacional llamado así neutral, por decirlo, ¿no? y en este caso el llamado, pues reitero, para los países de la región es la OEA, y no solamente es la OEA, en realidad quien pues, eh, tiene experticia en temas electorales es la OEA, pero además van a estar acompañando a este trabajo otros países, ¿sabes? hay algunos países de Sudamérica, hay países de Europa, entre ellos por ejemplo es importante mencionar que Alemania también está acá. ¿No? Entonces, eh, tienen que gozar de la confianza. Ahora, ¿por qué se realiza? Ya en, los, eh, en la OEA hay unos acuerdos que se llama técnicamente Acuerdo de eh, Pacta eh, Sunt eh, Sedano. Y hay otro principio que dije allá, en el contexto internacional, el principio de buena fide, quiere decir la buena fe. ¿No? Entonces, ¿qué significa esta buena? Y de ahí emerge precisamente el efecto vinculante del que está hablando, ¿no? Yo escucho comentarios en todos sentidos sobre el tema de la, del efecto vinculante. De, de estos principios, de la buena, buena fe sobre todo, emerge este principio de cumplimiento obligatorio. Eh, el eh, efecto vinculante no significa otra cosa que los resultados que vaya a emerger del del trabajo, el trabajo final, el informe final. Cuando que va a concluir el trabajo de la OEA, ¿no? bajo el acompañamiento además de otros países más, entonces va, va, a tener que, va a tener efecto de cumplimiento obligatorio, eso significa el efecto vinculante, va a tener cumplimiento obligatorio los efectos, no solamente es un estudio de mera opinión, eso quiere decir el efecto vinculante. Si sí, los resultados determinan, y lo habían dicho, eh, que no existió... Eh, observaciones o estas denuncias de fraude, eh, están ahí los resultados como válidos, por tanto no existe una segunda vuelta. Si existe un término de, de sí observaciones eh, o alteraciones, eh, esto significaría una, una conclusión que emite para ir a segunda vuelta, es una conclusión, eh, doctor, eh, esto va a la directo al secretario general de la Organización de Estados Americanos y vuelve al Estado, ¿ese es el conducto que se realiza? Así es. Es un acuerdo, reitero, entre, entre dos partes. Son dos partes que intervienen en este acuerdo. Por un lado el Estado boliviano y por otro lado la uh, OEA. Y el informe final, en eso va a concluir, el informe final que va a emitir OEA ¿No? El, en realidad el informe final no lo van a emitir solamente los técnicos que van a estar presentes el día de mañana. El día de mañana, desde el día de mañana van a entrar a trabajar técnicos especializados, altamente especializados en temas electorales y con mucha experiencia además, porque reitero, no es la primera vez que están realizando este trabajo. Entonces, ese informe inclusive va a ser, por decir, convalidado por la OEA y recién se, una, se va, va a tener efecto de validez plena ese informe eh, este, este informe final. Ahora los resultados no podemos adelantarnos en este momento, hablando técnicamente, no se puede adelantar, no se puede anunciar. El resultado puede ser de que corroborando plenamente a los resultados que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral, o puede ser eh, puede ser en otro sentido. ¿no? El sentido en el que corresponda el informe de la OEA es de efecto vinculante, de cumplimiento obligatorio significa esto. Ahora, yo estaba revisando de alguna forma este acuerdo, ¿no? A ver, para el conocimiento de nuestra población, de una manera más sencilla, es un, a ver, es un, es un trabajo de auditoría bastante serio, eso es muy serio y muy profundo, yo diría, muy profundo en este tema. Creo que está a la altura de los, de los acontecimientos, a la altura de los requerimientos de la población. A ver, son en cuatro... Eh, cuatro esferas, cuatro áreas, digamos, que va a comprender este este informe de auditoría. Uno es eh, relacionado a la verificación del, el, de los cómputos. Mire, se va a realizar un trabajo de verificación, de constatación del, de los cómputos. Desde el primer desde el inicio mismo del cómputo. ¿Dónde se inicia el cómputo, por ejemplo? Eh, se inicia en la en las eh, ante los jurados de mesa de sufragio. ¿Quiénes son jurados de mesa de sufragio? Es el mismo pueblo. Se ha compuesto a través de sorteos. Es el pueblo quien ha conformado los jurados de mesa de sufragio. Son los primeros que hacen constar el resultado, por ejemplo, en, la, en el acta de conteo. Eh, y luego esto pasa a los tribunales departamentales. Luego se va a realizar la verificación también del cómputo a nivel departamental, el trabajo de los nueve departamentos, el Tribunal Supremo eh, Electoral. Obviamente este este trabajo de verificación de auditoría eh, se realiza en base a los documentos. Cuando se realiza un proceso electoral, quedan obviamente documentos, por decirles las a, a, actas, las actas que, tienen copias, por decirles 11 hasta 12 ejemplares inclusive, ¿no? Tienen tienen las copias de las actas los mismos partidos políticos a través de les entrega a sus delegados las 33.000 y un poco más de actas que se han generado en el país se entregan a los delegados de todos los partidos políticos, se entrega una copia para el notario, eh, eh, inclusive una copia para el presidente de mesa y un, el original para el órgano electoral, para el cómputo oficial. Luego se va a realizar un trabajo de auditoría en el segundo componente que es el sistema informático. ...el sistema informático que se ha implementado, se ha aplicado en este proceso electoral... ...si era adecuado, si ha funcionado adecuadamente en este proceso electoral. El tercer elemento, por ejemplo, el componente de, las, eh, de datos estadísticos y la proyección. Los datos estadísticos que se han ido generando en este proceso electoral... Eh, ...inclusive no solamente de, de, de este proceso electoral inclusive los anteriores procesos, los cuál será el movimiento, de el comportamiento electoral, por decirle, camposidad. Había diferencias o no diferencias de votación, de tendencias para determinados partidos políticos o candidatos. ¿no? Eh, las tendencias, por ejemplo, de la votación en los, en los estudios de encuesta que se han ido generando. También eso es vale como, como, como análisis para consideración. ¿ya? Y finalmente, eh, en su componente de la. de de la cadena de custodia los datos, los registros en todos los niveles desde eh, de, de, de este proceso electoral quedan, quedan pruebas quedan registros ¿no? desde el primer y mismo momento, por ejemplo de la, eh, en las mismas mesas de sufragio jurados de mes sufragio como le como anticipé quedan eh, los, eh, los registros eh, 11 registros por lo menos 11 registros ¿No? en los tribunales de departamentales electorales quedan registros, ahí están las firmas, mira las actas que inclusive llevan la firma no solamente del jurado de mesa de sufragio, están firmados por los mismos delegados de los partidos políticos. ¿no? Entonces, todos esos datos de registro de información también tienen que ser verificados por el, eh, por los técnicos de la OEA. Voy con una consulta más para ir cerrando. Me dice, este es un acuerdo entre partes, eh... Eh, eh, la, la Organización de Estados Americanos eh, y, y el Estado Boliviano. El Estado Boliviano, eh, para reiterar, doctor, para precisar, eh, ¿pueden participar organizaciones eh, políticas, pueden participar en este proceso eh, eh, la sociedad, eh, representados? ¿Cómo se, cómo se, se entiende además del de el mismo eh, Ejecutivo? A ver, eh, como ya habíamos mencionado, eh, son partes de este acuerdo dos. Hay dos personas, eh, nosotros llamamos como abogados personas eh, jurídicas o personas colectivas. Por un lado, el Estado boliviano como una persona colectiva, por otro lado, la OEA, que es que conocida como persona colectiva en el derecho eh, internacional. Eh, ahora, los partidos políticos no pueden suscribir convenios, acuerdos directamente con la OEA. Ni un ciudadano boliviano no puede directamente suscribir un acuerdo. Un candidato no puede suscribir directamente un acuerdo con, el, con la OEA y tampoco puede ser parte de este, de este acuerdo. Porque de ser así, imagínense que todos los bolivianos quisieran firmar y quisieran intervenir en el acuerdo, o todos los partidos políticos, o no, nunca nos pusiéramos de acuerdo, algunos quisieran, otros no quisieran. no es cierto? Por eso, por, por formalidad, por de acuerdo a la normativa legal que exige estas situaciones, interviene el Estado boliviano. ¿Y quién interviene por el Estado boliviano? Por normativa legal, tanto nacional como internacional también, interviene directamente el presidente del Estado plurinacional y el, y el canciller. Obviamente en este momento el actual presidente del Estado boliviano es a la vez candidato, tiene esa dualidad de, de situación, digamos, ¿no? Por un lado ha sido candidato y por otro lado es el presidente y representante del, del Estado. Pero en este caso está interviniendo no como no como candidato con la OEA, está interviniendo como representante del Estado boliviano. Gracias sí, o sea, por la aclaración, por precisar los datos y bueno, esperemos una... Eh... Un proceso eh, importante y, y las mejores condiciones y que si esto permite bajar la atención y, y evitar muchas dudas, eh, ahí está el escenario respectivo. Lo decíamos también, es la primera vez que va el país llevar adelante un proceso de estas características. Muchísimas gracias, doctor, y buenas noches. Muchas gracias.